Los chicos pertenecen al ballet municipal de danzas andinas, uh -huh. eh, se llaman Sol de Tupungato, tenemos, eh, estamos en un taller que se dedica al estudio de la cultura andina, sí. principalmente danzas bolivianas. Ajá. Así es que, bueno, estamos desde el 2017 en un taller municipal, pero el ballet nace en el 2012. Ah, mucho tiempo. Sí, en esta oportunidad los chicos van a representar un caporal. Sí. Esta danza es característica del caporal. Ajá. Y bueno, en un ratito más, otra danza que es tinku. Tinku, ¿de dónde viene? De, también boliviana, también bolivian, las dos. Okay. Las dos danzas son bolivianas. Me encantó, me encantó el atuendo. Atuendo se dice traje. Sí, es un traje. Espectacular. Claro. Y además porque tienen... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cascabeles. Los cascabeles. Sí, y sí. hemos puesto micrófonos para que se pueda apreciar desde casa también. ¿Te parece sí. que los dejemos a los sí, chicos, por favor. Para bailar y con bueno, ellos nos vamos a la pausa. Que lo disfruten. Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias. hermosa flor de piel morena solo vivo para ti son tus trenzas tan